iba camino al negocio, a conocer una tipa y bravo y ahí, pues la carnicería González, me ¿Ay? frenaron, ¿Mm? me quitaron la pasola y teléfono, poloche y, y todo, piloté y los tenis, todo, yo llegué de casa a mi casa. ¿Qué te dijeron ellos? No dijeron nada, que no le miraron a la cara. ¿Cómo ahora pasó eso? Eso pasó como de once y media a dos ¿Dónde? La Después de la carnicería González, ¿Hace dónde era que tú ibas? A Bravo. ¿Qué tipo de, de vehículo fue que te llevaron? Una Suzuki. ¿Un Suzuki? Una Suzuki. ¿Cómo, ¿Una pasola? ¿Cómo iban ellos? ¿Pudiste verlo? No, yo no me dijeron que no le miraran a la cara. ¿Pero la, en la vestimenta? que estaba? No, ellos... Su abrigo, su gorra. ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿Inmediatamente que te amenazaron? ¿En serio? ¿En serio? No pude hacer nada. ¿Con quién te la ellos? Una pistola. Ah, ¿dónde? ¿Cómo se eso? Eso fue en la carnicería que no sabe. ¿Se tomó bien, ¿qué verdad? no mm. la doble vi ahí. ¿Qué cuesta tu pasola? 56 pesos. mil pesos. 56 mil. ¿La debes? ¿La pasola? Sí, ahora la debes. ¿Qué pedirle a las autoridades? No tiene un mes que salió de la pasola de la gente. Un mes. ¿Qué tú le pides a las autoridades? Bueno, que hagan lo posible, pero espera... ¿De dónde tú eres, mío? ¿Eh? ¿De dónde tú eres? Madre, calle principal.